Cuando estaba a punto de subir a Jerusalén, llamó Jesús a sus doce discípulos aparte y por el camino les dije, miren, vamos a subir a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas, lo van a condenar a muerte y lo van a entregar a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día va a resucitar. Entonces se le acercó la madre de los hijos del ciego con sus dos hijos y se postró ante él para hacerle una petición. ¡Ay, Señor! Cuando estés en tu reino, que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús respondió, no saben lo que piden. ¿Son capaces de pasar el trago amargo que yo voy a pasar? Ellos contestaron que sí. Jesús les dijo, el trago amargo que yo voy a pasar lo pasará. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda, eso no me corresponde a mí concederlo. Mi padre se lo concederá a aquellos para quienes lo tiene preparado. Al oír esto, los otros muchachos se pusieron muy bravos, se disgustaron. Entonces Jesús llamó a los dos y les dijo Ustedes saben que entre los paganos los jefes tratan despóticamente a sus súbditos Y que los grandes les hacen sentir su autoridad Pero entre ustedes no debe ser así Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes debe ser el servidor de los demás El que quiera ser el primero entre ustedes debe ser su esclavo Como el Hijo del Hombre que no vino a que le sirvieran sino a servir y a entregarse a sí mismo En rescate por la multitud Palabra de Dios, gloria a ti Señor Jesús Bueno mis queridos hermanos Aparece una situación que siempre está presente en esta condición humana, a veces tan frágil. Aparece el ansia del poder, aparece el ansia de sobresalir, aparece el ansia de, del placer de ocupar los primeros lugares, de que nos feliciten. Y para nosotros los cristianos está claro que el ser, la autoridad de servicio. Aquí no se trata de, de ir de paseo, se trata de, de una entrega, de una entrega generosa. Han pasado dos mil años y aún no hemos entendido, si tenemos un encargo, un servicio, es para servir, no es para tratar mal a los demás, no, igual, miren que Dios, hermanos, lo, lo fácil que pasa un cargo, hoy estamos, mañana quién sabe que no, cómo nos tenga Dios, así que si usted tiene un cargo, sirva, si usted tiene dinero, sirva, si usted tiene una gracia, la inteligencia, tiene unos bienes materiales, sirva, ayúdale a los demás, alcance la salvación. Son medios, no son fines. El Señor nos bendiga, nos guarde los días. Feliz día para todos.